Juan María García, comerciante de esta ciudad de San Francisco de Macorís, manifestó este miércoles la situación que vive este municipio y el país ante el incremento de los hechos delictivos y la violencia. Eh, definitivamente el país, para hacer un enfoque a nivel de nuestra zona, San Francisco de Macorís, es eh, algo que está totalmente desenfrenado. Yo entiendo que las autoridades competentes a esta situación Llámese el nuevo general que ya está depuesto aquí en San Juan Macorís, señor Suardi, donde recientemente nos reunimos con él y realmente le manifestamos la inquietud e intranquilidad que vive este pueblo. Afirma el gobierno debe buscar soluciones viables a este flagelo social que atenta contra la tranquilidad de quienes diariamente transitan por las calles y a propietarios de negocios. ...y ciertamente que no hay que dar mucho detalle ...para saber la situación que vive San Francisco de Macorís... ...que día a día, fin de semana... ...ya no hay día predilecto para los delincuentes... ...atracar, robar... Eh, ...el comercio está totalmente preocupado... ...por la situación que vive... ...porque no saben en el momento preciso... ...en el momento oportuno que va, le van a llegar un delincuente... y ...le van a atracar, le van a matar, le van a llevar lo que tiene... ...ya lamentablemente el negocio nocturno... ...como hemos, hemos dicho en varias ocasiones... Ha desaparecido prácticamente casi en la totalidad. Ya ningún comerciante se arriesga, se arriesga a abrir un negocio de noche, porque indiscutiblemente son muchas las estaciones que han pasado. Y durante el día, aún dando un servicio a la colectividad, ya han tenido que colocar eh, seguridad, eh, reja, o sea, ya los negocios han convertido en fortaleza privada. Y creo que es una gran oportunidad para hacer un llamado al Presidente de la República, para que se enfoque en ese lineamiento de invertir, de activar la fuerza pública, llámese la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, para que podamos enfrentar una situación que está llegando ya al extremo. Ya estamos hablando de vida, estamos ya hablando de inversiones, los inversionistas que vienen al país, Hace una panorámica de la situación que es el país, de la inseguridad. Y ciertamente está afectando fuertemente lo que es la, la inversión en nuestro, en nuestro país. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.